Vale, compañeros, tenemos un problema y ahora mismo vais a saber por qué. Bienvenidos a Pokémon Espada VGC Loque. Hoy, compañeros, es día de gimnasio. Hoy voy a intentar enfrentarme a Avocadox. espero que nos dé tiempo, la verdad... Eh, porque veo que hay combates aquí en el bosque y no sé cuánto va a durar A ver, tenemos un problema por lo siguiente Ayer, como bien sabéis, bueno, ayer y antes de ayer Perdimos un Pokémon en cada episodio y me cago en San pato Pero es que, eh, bueno, ayer capturamos uno que fue al grandioso de Robert Poderoso Robert, muy bueno eh, Tipo eléctrico y hielo, que creo que no existe ese tipo todavía en, en Pokémon Creo que no, si existe... Lo siento, ¿vale? <ríe> Perdón Y murió el precioso Aprendiz, ¿vale? O sea... Era buen Pokémon, tampoco es que fuese la locura máxima, pero... Bueno, se sacrificó por el equipo para que viniera el grandioso Robert. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Viene un gimnasio de máximo nivel 43, ¿ok? Hay súbditos, ¿ok? Hay súbditos, los hay. Y tenemos a Goga y a Pablo en el PC bien guardaditos, preparados para luego vencer a los súbditos y lo que haga falta. De locos. Pero es que tenemos a Eric, tenemos a Raciano que están a punto del 43, casi también están como estos, casi, casi... Y me da miedo, tío, me da miedo porque no sé qué sexteto voy a llevar y no sé qué voy a hacer contra todo lo que nos quede por hacer. Es que no sé es que me voy a pasar de nivel, chicos, me voy a pasar de nivel. Así que voy a levelear a Luismi, voy a levelear a Robert y creo que voy a levelear a... ¿A quién, tío? ¿A quién coño leveleo yo ahora? Porque todos estos ninguna evoluciona. Bueno, alfa sí, ¿eh? Alfa sí, pero claro, es que alfa no me da ninguna confianza, macho. Nada, venga, vamos a revelar a estos dos, vamos a rezar porque sea suficiente. Y yo qué sé, tío. Let's go. A ver, caramelos raros. Bienvenidos a mí. Let's go. Eh, Robert, nivel 41. Yo creo que sí, por si acaso nos pasamos también, que no queremos movidas. Y Luismi, nivel 41. O 42 incluso, ¿eh? Nah, 41 está bien también, venga. 11 nivelcillos. A ver si evoluciona. Estaría muy fresco. Bote, no. No, no, no, no, no, no me has entendido, ¿eh? Golpe cuerpo. Bueno, golpe cuerpo. A ver, teniendo cuerpo pesado realmente, no sé si es tan útil. Vamos aquí, es que tengo mucho de agua, es que tengo mucho de agua. Y golpe cuerpo puede paralizar, que eso nos vendría, o oh, cómo nos vendría, chavales. Oh, descanso. Nah, des descanso no porque... Porque ya, lo, ya se lo podremos enseñar Ahí está, ya sabía yo que iba a evolucionar este bichito Claro que sí, Luis mi poderoso, maravilloso, sexy eh, Pibón, mastodonte, fiera, tifón eh, Ahí te tenemos, claro que sí dando, Dándolo todo, dándolo todo por el equipo Una pena que no te hayas podido llevar esos EVs Que nos daría el entrenamiento manual Lo vamos a notar, lo vamos a notar, estamos convencidos Y ya estaría, creo que con esto, chicos Podemos más o menos defendernos hasta el gimnasio Perderemos vidas yo que sé, tío, yo que sé A ver, Raciano, tú fuera de aquí, que no quiero que te leveles una mierda Metemos a Luismi Y Eric, tú también, para abajo Ojalá, cuanto más abajo, menos experiencia, tío, ojalá Y Steve, pues yo que sé, pues leveleate un poco, hermano, yo que sé Ok, ok, ok, ok Moya, Moya se va a extra levelear Pero de locos Pero de loquísimos Los trenes son mi verdadero amor ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué dices, tío? Está chalao Estoy de trenes hasta la coronilla, claro que Normal con un novio que flipa con los trenes Pues, pues debes estar puto loca Pareja intrépida, Donald y Mireya. ¿Qué me sacáis? Blast, uh, Blastoise, forma galar Y Grimmsnarl, loco, dos formas galar Esto es interesante Y vamos con nuestro doble, nuestra dupla de tipo agua Claro que sí Pues menos mal que no he sacado a... al tipo hielo este Al Weavile, porque, ojito Vale, Blastoise y Grimmsnarr Blastoise, cuerpo, pes... eh, Grimmsnarr, cuerpo pesado Blastoise, Aquacola Os recuerdo que es agua... No, le voy a hacer Carantoña Es agua tierra, pero Carantoña puede bajar su ataque Así que mejor eso Contoneo Oh, mama Eh. Moya, eres un dios Te lo recuerdo Te recuerdo que en el último episodio Hiciste tres confusiones sin golpearte Es el momento Excavar No, excavar, no Qué cerdo Vale, pues ahora te puedes pegar si quieres <risa> No, por favor Vale, cuerpo pesado que le va a doler Le tiene que doler ¡Le tiene que doler! Pa tu casita, compañero. Esa es. Madre mía, cómo pega el cuerpo pesado, ¿eh? Eso sí, recordad que contra un Dynamax. No. Contra un Dynamax no vale. Nivel 43, tío. Raciano y Eric. Me, me estoy acojonado, ¿eh? Como suban al nivel 44 en este combate, mmm, están cancelados y yo ya no sé qué coño voy a hacer. Vale, Moya. Oh, se golpea. Ah, no se quita nada. No se quita nada. Es un dios, pero era el... ha fallado en el momento exacto. Así que perfecto. ¿Qué es eso? ¿Qué coño es ese Charizard? ¡Qué guapo! Hola, hola, hola. Eso es fantasma o siniestro o algo de eso, ¿eh? ¿Hidropulso? Sí, hidropulso. Moya, es el momento de que no te confundas, compañero. Cara, Antoña. Va. Garra, hombría de Charizard, Ok. Bien, bien, bien, bien, lo aguantas, lo aguantas, lo aguantas, Luismi. Claro que sí. Excavar que va por Moya, vamos, vámonos, vámonos, somos buenísimos, somos unos tanques, somos unos cracks, unos mastodontes. Hidropulso lo tienes que matar. Y no lo mata, tío, vale. Sigue siendo tipo fuego. Moya no está confuso, Carantoña. Está, tío, y lo falla. No eras un dios, tío. No eras un dios. Se te ha olvidado. Se te ha olvidado. Carantoña otra vez, tío. Mismo. No te creo, tío. No te puedo creer, no te puedo creer, tío. No te puedo creer, tío. No te puedo creer, tío. Es increíble. Es increíble. Es increíble. Yo ya. O sea, ¿qué coño me acaba de...? Me, acaba, me, acaban, me acaban de romper todos los esquemas, chavales. Me acaban de romper todos los esquemas. Antonia que vuelve a fallar porque, porque me ha hecho excavar el pesado. Vamos con Robert. Se ha suicidado, tío. Se ha suicidado. Se ha suicidado. Lo, ¿No nos ha dado experiencia? ¿O oh, sí? Creo que sí. Puño hielo porque no le... filagarras, oh, ¡Afilagarras! ¡Afilagarras! ¡Tú! ¡Afilagarras! Como ya he hecho excavar a Robert, tenemos un problema, ¿eh? cara Antonia cara Ahí está la filagarras. Dime que no has hecho excavar a Robert. Dime que nos ha hecho excavar a Robert, por favor, por favor, por favor, excavar, excavar. Es increíble, tío. O sea, es increíble. ¿Le he robado la dt 74 ¿Qué? Vale, cara Antoña... Dios mío, tío, qué mala suerte, tío, qué mala suerte. Puño hielo. Lo tiene que matar, ¿eh? Si no lo mata ya sí que... Pues yo qué sé, pues, pues me hago del Betis. Cara va. Puño hielo, mátalo, mátalo. Estás a más uno de ataque. Ma De verdad, abajo dan tan despacio la vida que, que, que, que, que, que casi, casi, casi me da un chunguele Le queda un Pokémon, ¿eh? Doble filo Paso, paso, paso, paso, paso, paso, paso, paso Paso, paso paso Cartoña que lo falla Como debe ser Arcanine No te no me jodas, tío Arcanine tipo ¡Es, es forma de galar! Intimidate, ok eh, ¿Lo mato de un puño trueno, tío? Es, parece tipo agua, ¿eh? Yo, yo digo que lo mato de un puño trueno, tío Carantoña, vámonos Vámonos, puño trueno, mátalo, tienes cojones Tienes cojones, tienes cojones uh! Sí, lo mata De un golpe, pa' tu casa Y estamos dentro, chicos Luis, mi tío, lo siento, macho, lo siento Raciano y Eric están a la mitad De subir a nivel 44 y quedar Cancelados, chuzos Chuzos, 85 de potencia Puño hielo, 75 de potencia Quitamos chispa Chispa no vale nada Teniendo puño trueno, las cosas como son y aprendió chuzos Yo pensaba que no aprendía nada, tío Este Pokémon, el Weavile, la verdad Le he subido antes de nivel pensando va es que Weavile, como es una evolución de estas de, de coña Pues seguro que no aprende nada Pues, pues, sí pues... Interesante Vale, dime, dime que no hay más Ah, mira, Brita, hombre Sí, no nos viene mal un cadabra Es cierto que... A ver, lo podemos subir de nivel para el gimnasio Pero... Joder, tío, de verdad Otro Pokémon muerto Esto es increíble, eh O sea, yo ya no doy abasto Es que no puedo, no puedo No puedo capturar tantos Pokémon, en serio Me, me, me, me muero Vale, vale, ok ¿Quiera? ¿Dos hiperpociones? Oh, mama dime que. No, por aquí no es. Hay más combates. nada, paso, paso, paso, paso, paso. Lo siento. Puede ser la MT de mis sueños. Puede ser autodestrucción anal de todo el mundo. Que me, que me da igual, que me da igual. Pasa. No, paso, paso, paso, paso, paso, paso. Vamos al bosque lumirinto. Vamos a continuar. Nos toca gimnasio, pueblo plie. Qué bonito, tío. Qué bonito, tío. No me canso de ver esto, eh. No me canso de ver esto, eh. Qué bonito es, tío. Es muy bonito, tío. Es muy bonito, eh. Es que es muy bonito. Es el polo más bonito que se ha hecho en un juego de Pokémon. Casi. Vamos, al 100%. Vamos a, vamos a curar, vamos a curar. Vamos a preparar el equipo. Que ellos que ya, ya no sé, ya no sé qué hacer, tío. Hay que meter a, a la ballena en su caja F. Ostras, tío. Tenemos un equipazo de formas galar, también te digo, que molan un huevo. Pero, holy moly. Holy moly. A ver. Luismi, has durado poco. Mira que la ballena, yo pensaba que iba a aguantarlo inaguantable. Pues toma, mismo destino. Si quieres, vuelves. Crack. Vale, el equipo de momento es este, ¿ok? Moya fuera. Está cancelado, así que, vale. Esto es para acá. Este lo voy a poner el primero. Steve, nivel 29. A ver, Crown no puede evolucionar a, a Kindra, ¿ok? Tendría que ser un Horse, un Sidre, un Horsy, un Horsy. Sebastián, necesito la piedra lunar, que vete a saber dónde está. Ezequiel, no sé a qué nivel evoluciona, no me acuerdo, y creo que no nos vale, porque tenemos ya dos de tipo hielo. Tener un tercero de tipo hielo, nos puede vender muchísimo. Cutiefly, tío. Metemos un cutiefly. Vamos a ver qué ataques tiene este bicho, porque nos puede servir de soporte. eh. Nos puede servir de support. Paralizador, beso drenaje, estuicismo. Sí, vas a ser tú, compañero. No va a ser Steve, vas a ser tú Vas a ser tú el dios ¿Cómo evoluciona? Supongo que evolucionará por... Por... No lo sé No lo sé, voy a, voy a meterle ahí los caramelos raros Veremos qué tal Y yo qué sé, tío, caramelos raros Hasta nivel 42 Lo voy a subir, o sea, 20... No 10, 10... 18 Ya no sé ni lo que estoy pensando, tío 18, ¿no? ¿Son? Creo que sí, eh Perfecto, he sumado bien Naisu, aromaterapia ¿Conservamos? ¿Trapicheo? ¿Conservamos? Madre mía. ¡Brillo mágico! Venga, va. Este sí me gusta. ¿Mejor que beso drenaje? Hombre, pega más. Eso sin duda. Dulce aroma, tío. Voy a poner yo dulce aroma, no te jode. Y evoluciona. Vale, bien. No tiene Vs. Insisto, no tiene Vs. Pero tiene estoicismo que es como Snarl, pero de tipo bicho. Y eso... Quieras que no, me pone un poco... Me pone un poco, no sé, así como excitado. Así que, bien. Grande Ribbon B. Vas a ser un support de locos. Espero que lo hagas muy bien. Y... Y ya está. Y vamos al gimnasio. Ya está. Madre mía. Ah, que, ah, que aprende más. Bola de polen. Esto es tipo bicho. Pero creo que no me interesa, eh. Creo que no me va a interesar este. Nah, prefiero esto y decirmos. Sé que pega mucho más, ¿vale? Pero es que, joder. Eh, esto baja el ataque especial. Si se lanza un aliado, recupera PS. ¡Ojo! Ojo, nada, paso, paso, qué coño, <risa> paso Ya veremos si eso Dios, eh, este me da una Pokéball. ¿vale? sí, la quiero, sea la que sea Sea la que sea, dámela, dámela tío Amor Amorbol, necesito amor, necesito amor Ya ha muerto un Pokémon y no, y no quiero más No quiero más Gracias Vale chicos, eh, ¿Qué puede pasar? Que esto es algo que no, no, no, no hemos hablado Tendríamos que hablar tú y yo Pueden subir de nivel con los súbditos Hay dos súbditos, lo he mirado antes porque digo Estamos jodidos, tenemos que arreglar esto como sea Pueden subir de nivel, son inevitables los combates Son inevitables totalmente Son combates dobles No sé, no sé, bueno, igual, ojito, eh Ojito, porque estos combates son especiales Igual, igual no funciona Espero que funcione, eh Voy a guardar por si acaso, eh Voy a guardar partida aquí por si acaso Porque si nos metemos en combate y se peta el juego eh, no quiero quitarme todo lo que acabamos de hacer ¿Vale? Así que, hasta luego Paso, paso del, paso del diálogo es que, me, es que me la suda peluda Vale, guardamos que sí, que sí, quiero guardar Quiero guardar la partida, tío Guardamos partida, ¿vale? Eh, por si acaso se peta el juego, que es que estos combates Son especiales, os recuerdo que en estos combates eh, Te sube la estadística del Pokémon Si aceptas la pregunta O no sé qué, pero claro, si es combate doble ¿A quién la sube? No lo sé Voy a poner a los que menos tengan para subir de nivel De hecho son Nico y Robert Obviamente, porque está a nivel 42 Los demás, todos podrían subir a nivel 44 Y quedarían canceladísimos Vamos allá a ver qué tal. ¡Hola! ¡Hola, compañera! Dime que funcionas, dime que no te petas, juego. No te petes. Bueno, comenzamos la audición. A ver si posible la audición. ¿Qué, qué, ¿Qué dice? ¿Algo de streamer? No sé, ya no sé ni lo que estoy leyendo. Primer combate, chicos, del gimnasio Amelia. Me desafía. Mi mono, Amelio y yo. Crash el forma galar. Vale, eso es tipo agua, eh. Eso es roca agua, eh. Cuidadito, eh. Mucho cuidadito, chicos. Aquí voy a hacer brillo mágico Y puño trueno ¡Puño trueno a Crusel! Vamos allá, brillo mágico, perfecto El Ribbon B es rapidísimo O sea, rápido a unos niveles increíbles Y Robert debería matar de un puño trueno a Crusel Bien, bien, bien, bien, bien Vale, bien, fácil, por favor, que no suban de nivel nadie Que no suban nadie de nivel Vamos, vale, bien Agilidad, ok, ok, ok, ok, ok Agilidad, cuidadito Se si se multiplica por dos, ahora tiene que ser más rápido Seguro, ¿no? Esto es como un viento afín ¡Pregunta! ¿Cuál es su tipo de super eficaz contra nada? ¿Qué juego de mierda es este, tío? ¿Qué juego de mierda es este que, que no puedes fallar, tío? Lamentable, o sea... Mmm, increíble Vale, me sube El ataque y el ataque especial Wow. <risa> Por si querías alguno, ¿no? Pues esto... Y, tío, me gustaría tener Protec aquí, ¿eh? Bueno, pues puño hielo, venga Si da igual, realmente Brillo mágico ¡Ah, pues sigue siendo más rápido Ribbon B! ¿Cómo pega Ribbon B? ¡Uh! ¡Ribombi! ¡Te quiero, tío! ¡Te quiero, tío! ¡Eres un grande! ¡Eres un grande! Vale, van a subir raciano y... ¡Me voy a cagar en todo! ¡Va a subir racismo! Van a subir de nivel y van a estar cancelados, tío. Van a estar puto cancelados. ¡Dios mío! ¡Dios mío! De mi vida, de mi corazón, de todas las cosas. ¡De todas las cosas! Vale, viene otra. Segunda adversaria. Ok. ¿Qué pasa? ¿Qué me dices tú? Roxana, el Roxana. A ver, Roxana. Esto es un problema, tío. y rápidas. Ninguno puede contra Robert, eh. Buah, bueno, ni contra Ribbon B, tío. Si me va con acero a Ribbon B, pues GG. Vamos con el starter. Pablo, te lo tienes que sacar aquí de una manera épico fantástica, eh. Pablo, te la tienes que sacar de una manera, pero, pero increíble Paralizador, vale, bien, golpea Si se paraliza, yo qué sé, te como todo Se tiene que paralizar, es que como alguno haya atacado Avalancha ¡Lo evita Nico! ¡Oh, ¡Dios! Nico lo evita, ¡qué grande! ¡Qué puto grande! ¡Qué puto grande! Agilidad de rápidas Y está paralizado ¡Uh! Vale eh, Creo que podemos quitar ya a Ribbon B ¡Pregunta! Oh. ¿Cómo se llamaba el entrenador anterior? Uh, Amelia! ¡Amelia, mi mono Amelio! ¡Eso es Amelia, Amelia! ¡Perfecto! ¡Vamos! Menos mal que hemos cantado la canción Ya ni me he acordado de las preguntas, tío Me sube la velocidad Ok, ok, ok Aquí cambiamos a Nico Es que Nico ya no tiene nada que hacer aquí Eh. La pregunta es quién Eric, ¿no? Supongo Sí, voy a ir con Eric Y voy a... Bueno, es que va a subir de nivel, tío Es que va a subir de nivel va... No quiero, tío Con Goga intimidamos Con Goga intimidamos Y... Y disparo certero Supongo que al Rápidas ¿Me da miedo Rápidas? Yo creo que no Vamos con Scadel. se puede paralizar Rápidas Se puede paralizar Rápidas, además intimidamos al Rápidas No, no me da mucho miedo Rápidas Puede tener placaje eléctrico Sería la única cosa que me daría miedo, pero intimidado No me da tanto miedo Y paralizado ya sería fresquísimo Va, va, va, va. disparo certerísimo Este capítulo va a quedar un poco largo Me da igual Vamos allá, Scadel para tu casa Golpe crítico, no influye como si esto fuera, como si fuera un torneo, ¿vale? Que el otro se pueda picar. Me da igual, que sean todos críticos. Buf, buf, buf, buf. No sé si sube de nivel, ¿eh? Vale, esto es fake out. Ah, no, no tengo fake out aquí, perdón. Pensaba que era el otro. Esto es triturar. Disparo certero. O sea, no hay más. No hay más. ¿Pablo es más rápido? No, rueda fuego, ok. No me puede matar ni de coña. Vamos, vale, ni de lejos. Y disparo certero lo mata. Vale, que no suba de nivel nadie. Que no suba nadie de nivel. Nivel 44, tío. Nivel 44 es el límite. Que no suban de nivel con rápidas. Es un Pokémon de mierda. Es un Pokémon de mierda. Que no suban de nivel. Por favor. Por favor. Por favor. ¡No! ¡Mirad cómo se ha quedado Pablo! ¡Mirad cómo se ha quedado Pablo! ¡Es un grande, tío! ¡Es un grande! ¡Es un grande! ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Qué sudada! ¡Qué sudada! ¡Oh, he sudado He sudado la gota gorda, tío. Qué bien gestionado, qué bien gestionado. Oh, mamá. ¿Tenemos que, tenemos que usar a otros Pokémon para el siguiente gimnasio, porque si no. O sea, es que. Es que ¡Aquí vas! F. F en el chat, tío. Pero ¿cuántos van a subir de nivel, tío? ¿Cuántos van a subir? Es que suben todos, tío. Es que suben todos, tío. Es que suben todos, tío. No me lo puedo creer, tío. Es que van a subir todos, tío. A ver. Este sube, este sube, este sube Este sube Nah, no puede ser, tío, no puede ser Vale, aquí esto es eh, brillo mágico No, a ver, beso de drenaje, qué coño Beso de drenaje y... Puño hielo Aquí Beso de drenaje debería matar a ese matchup, eh Si no lo mata, vamos, eh, tenemos un problema Uh... Uh. ¡Uh! Cuidado, ¿eh? Cuidado, ¿eh? y lo matamos y lo fulminamos y lo fulminamos, pero... No, nah, mira, mira, mira, mira, mira todo... Es que cancelado todo el equipo, tío Cancelado todo el equipo, tío Cancelado todo el... Espérate que suben Nico y Robert, ¿eh? Espérate que suben Nico y Robert, ¿eh? Cara susto Espérate que suben Nico y Robert, ¿eh? Nada, nada, no, o sea, no puedo, no puedo No puedo no hacer el gimnasio, ¿sabes lo que te digo? No puedo perder la serie aquí ¿Qué desayuno todos los días? No sé qué ha sido, no sé qué, no sé qué he dicho No sé ni qué he contestado, tío, me da igual Vale, ¿me baja qué? Defensa, me da igual eh... Pues chicos, no sé cómo deciros esto eh, El Bliss ha dado tanta experiencia Que creo que suben todos de nivel Ya verás, ya verás, ya verás, ya verás Vale, eh, o sea, me sabe mal, pero bueno Entra en el gimnasio de manera legal, digamos Con los Pokémon por debajo de nivel En estos gimnasios no se puede salir, así que Sinceramente, voy a saltarme la regla En el sentido de que Máximo nivel 44 O sea, ya está No, no, no puedo hacer más, es que no puedo hacer más Es que no, no, no puedo hacer más, chicos, es lo que hay, la vida es así Lo he intentado, mirad que he optimizado Al máximo para que no subiera nadie de nivel 43 Vamos a estar un nivel por encima Con todos, además, con todos Por ese Blizzard que ha dado muchísima experiencia y ya está, eh, vamos a dejarlo aquí chicos, llevamos 20 minutos de episodio creo que es más de la cuenta creo que hemos hecho un montón de combates, mañana líder de gimnasio mañana sí que sí, o sea, no, no queda otra y, y ya está o sea, ha quedado bastante épico ha, que, ha quedado bastante épico así que nada más compañero lo siento mucho no, no, no os he hecho hoy el líder de gimnasio, es lo que hay han subido todos a nivel 44, os pido que me perdonéis o sea, bueno, dejad en los comentarios si creéis que puedo hacer alguna cosa para solucionarlo creo que no, no puedo hacer nada, así que es lo que hay eh, Dejad un super like de compiturino, apretar ese botón como si lo vieron mañana Y nos vemos en el próximo episodio de Pokémon Espada VGC 0 que chao Chao